Ministerio de Educación. Ministro Ángel Hernández. Yo entiendo que el ministro tiene muy buenas intenciones. Está haciendo una labor extraordinaria en el ministerio. Sería no reconocerlo. Pero creo que con esto de los uniformes, del cambio de uniforme escolar, va a cometer un gran error. ¿Por qué digo que el ministro de Educación va a cometer un gran error? Porque en la educación dominicana, independientemente de los esfuerzos que se están haciendo, hay otras prioridades, hay cosas más importantes y yo creo que no es obligatorio, que no es el momento para invertir más de 2 mil millones de pesos en el cambio de uniformes. Creo que el ministro está a tiempo y su equipo de echar hacia atrás, de ponderar, de ponderar esta iniciativa y tratar de focalizar esos recursos en otros puntos importantes de la educación dominicana. Aquí se debe fortalecer la formación del docente. Aquí hay que fortalecer la educación de las y los profesores. Aquí hay muchísimas estructuras que están en precariedad, que tienen que reconstruirse, que hacer modificaciones. Aquí se tiene que fortalecer la jornada escolar extendida. Aquí se tienen que hacer muchísimas cosas que hacen falta en la educación dominicana. Entonces, es inoportuno, creo que no tiene sentido en este momento invertir, una cantidad tan grande como esa. Estamos hablando de más de 2 mil millones de pesos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero. Y tenemos que recordar que lo que más se le criticó y lo que más se le cuestionó a la gestión anterior fue precisamente el despilfarro, el descontrol. Entonces, no se puede caer en lo mismo que se criticó. Y más en un año preelectoral en donde siempre se buscan tantos defectos, en un contexto político en el cual la oposición siempre está buscando de dónde agarrarse para criticar, para cuestionar, para llamar la atención. Yo creo que hay que ser prudentes en tal sentido y tener control al enemigo, al adversario político no se le dan las armas para que te destruya, para que te golpee. Entonces, prudencia y control debe ser lo más importante, por lo menos en este tiempo, ahora, en este año preelectoral, hasta que pasen las elecciones, vamos a decirlo así. Porque en este tiempo lo que más se hace es buscar errores para llamar la atención. Así que cuidado, prudencia y control.